Hola, me llamo Ioya. ¿Sabes que la información y la educación son muy importantes para llevar una alimentación saludable? Como me preocupa, soy promotora de salud.